Ni Pasarela, Ni pasarela, muy bien. que no, que no, Aquí se que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, ¿Qué es? Mira, Cecilio está de vacaciones, está descansando unos días porque estaba muy agotado. Pero el lunes está aquí. Sí. Sí. Cecilio, te mandamos un besito a todos los que estamos aquí. Cecilio, cariño, te echamos mucho de menos. Pero sabemos que lo necesitas, que debes de descansar. Soy Carmina pero que entiendo muy bien que te recuperes y que cojas fuerza, que esto todavía va para largo y te necesitamos que estés bien fuerte, Cecilio, ¿vale? Venga, un besico, guapo. Bueno, pues aquí estamos haciendo recuento de los 333 días que llevamos. A ver... Eh, hemos vivido muchas experiencias y, y bastante bastante fuerte de todas clases a ver qué, qué experiencia le marcó usted más hombre la experiencia pero en negativo pues el día que estuvieron poniendo una de ellas la de que cuando empezaron a poner la pasarela eso fue lo más fuerte lo más fuerte ver ver cómo al final con ...se salían con la suya de querer ponernos eso... ...eso fue de lo más gordo, para qué decirte... ...porque mientras, las demás cosas que hemos ido llevando... ...con trabajo, con, con sufrimiento, con todo... ...pero en fin, iban siendo, no sé... ...todavía que dice uno, más llevaderas... ...pero esto, la pasarela ya fue el cumben de los culmen... ...además, fue totalmente bestial... ...y manipulando los medios de comunicación... ...porque estando en la calle como estaba... ...y en las condiciones que se empezó la pasarela... ...con los antidisturbios... ...salir diciendo en la tele... ...el señor Bernabé... ...que todo se había empezado con normalidad... ...eso fue ya demasiado... ...yo estoy totalmente de acuerdo con, con usted... Otra cosa que a mí me marcó muchísimo fue el día que vino el ministro de Fomento, el de la Serna, que dejó la gente allí esperando en la inauguración del puente. Ahora, ahora después. ...estuve allí la verdad que yo ese engaño... ...pero bueno, al fin y al cabo nos lo podemos tomar como una informalidad... ...y saber que, que ellos pues al fin y al cabo no, no, no lo tienen... ...no miran muy, con mucha verdad cuando, cuando, no sé por qué nos tuvieron miedo... ...porque vamos, tampoco pensábamos que íbamos a hacerles nada... ...pero el estar allí como aguantamos un día que fue fuerte también de calor... ...y estar allí que no fuera... Pues, no sé, fue un poco de cobardía o algo así, pero a mí eso no es de lo que más me ha marcado, no, no me ha marcado. Nos sirvió de saber que, que mira, que por es por donde ellos también, por donde ellos también, su informalidad y sus cosas. ...pero ahí aquí hemos tenido otras cosas más fuertes de, de, de marcarnos... ...como la noche que, que pasó lo que pasó... ...aquella tormenta que pasó... ...aquella también fue muy fuerte y, y cosas así... ...comprende. A mí por ejemplo... ...lo que me impresionó mucho fue que a otro día... ...mandara a los antidisturbios... Bueno, estuvieron... ...y, y cómo y quitaron... Y cómo quitaron a la gente de las vías, arrastrándolo con hematomas, a uno le rompieron el hombro, le se lo sacaron de su sitio. Aquello fue un, una bestialidad, un, un abuso total. Hay, hay muchas cosas, hay muchas cosas que reivindicar. Pero en fin, nosotros dentro de todas esas cosas, como lo tenemos tan claro lo que pedimos, aquí estamos y como ya ves. Que, que todos los días como dice, como decimos el eslogan, todos días nos vemos en las vías, ya está, ellos se pongan como se pongan, pero nosotros lo tenemos que conseguir y así vamos. Bueno, pese a todo, el balance es positivo. Claro que es, claro que es, muy positivo, claro. porque vamos, ya está ya estamos viendo que hay una licitación, que hay un presupuesto. Y que se está dispuesto a hacerlo. Claro, exactamente. De momento lo que se ve, es la intención y los buenas son eso de que, de, que se quiere, de que se quiere hacer. Y es lo que nosotros esperamos que así va a ser, ¿no? Y una de las cosas buenas dentro de todo lo malo que llevamos en las vías es el clima de amistad, de cordialidad, de familiaridad. De familia, que se ha creado aquí, es que se ha creado un clima buenísimo. Ahora, porque estamos que la gente está en las playas, está de vacaciones y somos menos, pero aquí tantos días que ya vamos para un año, que ya vamos para un año y sabemos la gente que, que cada noche aquí está, eh, sin, sin, hemos pasado frío, hemos pasado de todo. ...pero la verdad que, que, que, que hay una amistad enorme... ...que gente que, que no nos conocíamos... ...y ahora pues, parecemos esto como una familia... ...entonces eso vamos a buscarle el lado muy positivo... ...de, de tantos días aquí de lucha... ...eso también para mí, para mí está siendo de verdad que... ...muy positivo. Yo estoy totalmente de acuerdo... ...porque aquí nos hemos unido todos en una causa común... Y, y la amistad y lo que ha surgido de aquí no va a terminar con el soterramiento. Eso va a seguir. Cecilio, cuando esto se termine... ...pues ya buscaremos la forma de que, que tenemos que seguir viéndonos... ...ya se hará, no sé qué se podrá hacer, lo que sea... ...pero que nos sigamos viendo, Cecilio, ya verás... ...con tu hermanico y tú y todo eso... ...porque eh, esto no se puede quedar luego de decir... ...vale, adiós y vernos cuando podamos, no, no... ...ya buscaremos de que, que sigamos nuestra, nuestra amistad... ...y, y, y nuestros ratico también... ...luego luego también ha salido algo muy bonito... Eh, ...tenemos el coro... ...tenemos Radio Vía... Entonces es que tenemos... ...tenemos un montón de cosas positivas que han salido... ...siempre de lo negativo salen muchas cosas positivas... ...no, no, es que eso ha sido algo precioso... ...mira, de principio los vía vikingos... ...que, que han sido un grupo... Que, que, lo que lo que ellos nos han apoyado y lo que ellos han servido para alegrarnos estos momentos tan fuertes, esas son unas personas encantadoras, de verdad los vía vikingos, para qué más con, con todas esas canciones que, que, que, que, que no han no sé, que no han alegrado esos ratos tan buenos luego, sale lo, luego los de vía vikingos forman el coro ahora, del coro de la vía que es extraordinario ese coro de, de mujeres tan graciosas que están siendo, bueno esas cosas, es que es precioso lo que esto se está consiguiendo. Y aquí no ha quedado aquí la cosa, que veremos a ver todo. Sí. Que y, y lo que yo digo, no nos olvidemos de los músicos, que ellos fueron los que empezaron a abrir la puerta, a los viaquingos. Claro. Y luego todos los demás que han venido... Ellos abrieron la puerta, pero aquí tenemos continuamente conciertos, no tenemos más, el más cercano es el del jueves. El del jueves, es que de verdad que una persona tan... Vamos tan con, con esa generosidad esos grupos tan graciosos que, que vienen ellos tristamente a, a hacernos pasar la velada también todos los jueves eso es, de, es admirable y eso tiene un valor enorme como de cada uno de la forma que se quiere solidarizar con nosotros bueno, es que han habido tantas cosas que yo no sé que gente que viene de por ahí y que, y que, y que, y que quieren estar aquí uniéndose también a, a nuestra a la situación que hay son es que hay muchas facetas de verdad que ahora, que muchas veces a lo mejor no te viene a la, a la mente pero que están ahí están ahí y, y no olvidemos que no ha puesto este micrófono en la mano y esa cámara ...porque vamos, si no es por él... ¡Oh! <risa> ...si no es por Cecilio... ...por si no fuera por Cecilio... Por... Si no por Cecilio que esto... y, ...y que esto ha llegado a tantos sitios gracias a él... ...si es que si es que algo que, que no, tiene, no, tiene, no, tiene precio, no tiene precio... ...de verdad que sí... Lo que, él, ...lo que él aquí ha hecho y sigue haciendo... ...y sigue haciendo con toda esta situación... ...porque de verdad se ha transmitido también mucho más hacia afuera gracias a su a su a su visor a su micrófono pues nada muchas gracias vale quiero evitar todas las cosas que tú tengas que decir quería evitar esto venga compita pues ah, ah. ya está bueno. A ver, ¿quién coge esto? Es que no se lleva sí. ¿Quién gente. Coge, ¿Quién coge el micrófono? Sí, a ver. Diargo, Que sea un besito para Cecilio. Un beso para Cecilio. Porque te echamos mucho de menos. Y que te descanse de para septiembre. Eso. ¿Qué quiere Carmen? <risa> Venga, vamos a ver ¿No, ¿Conoce usted más detalles de la cena de esta noche? ¿Sabe usted dónde es exactamente? No lo sé, no, no, no me lo han dicho ¿No sabe si es en la playa de la torre, se llama la playa del conde? <risa> no lo sé, sé que es en la torre de la Dada En la torre de la verdad, la, la ¿verdad? Sí Y seguro que desde allí nos están viendo, ¿verdad? Pues, supongo que lo están viendo, pero no lo hemos ido a cenar con ellos <risa> No, estamos aquí a ver, tío, vamos a preguntarle a este señor que viene por aquí. No sí. ah, Mari Carmen, acompáñame por aquí. A ver, caballero. Hago una preguntita aquí para Radio Vía, Televía, Cecilio Vía, sí. para el canal directo de Las Vías. Siempre, por supuesto. ¿Usted de dónde es? A ver. Yo soy de aquí, de, ¿De dónde? De Murcia ¿De y vivo Murcia? ahí en, en, en Ronda Sur. ...vivo ahí en la avenida Florencia... ...y entonces quiero decir que... ¿Usted nació aquí en Murcia? No, no, no he nacido en Murcia... ...he nacido en Maldesa, Barcelona... ...pero y vivo Maldesa, muchísimos Barcelona. años aquí... ...y, y ahora está usted viviendo en Ronda Sur... Y vivo en Ronda Sur, claro... le la, el la, la, la, la moto... ...que cuando claro. resto, nos sí. va a dejar, ...la moto ha un montón de kilómetros... ...para llegar a su casa... ...sí, sí, sí, hombre, claro... ...y entonces, debo decir, referente al asunto este de... ...de soterramiento... Pues yo hace muchos años tenía una finca, en, antes de subir a, de, subir a los, por los Periquitos en Fortuna, que luego la vendí, entonces ya se hablaba de un, pro, de un anteproyecto, de, de que pasara el Ábrel por allí, o sea que quiero decir que esto ya viene... ...esto viene ya hace muchos años, no de ahora... ...y entonces recuerdo que había un anteproyecto... ...para que pasara el, el ave por allí... ...pero por, ahí pasa... por por fuera de Murcia, por completamente fuera... ...sí, sí, sí, por supuesto, lo que es la zona de Fortuna... ...todo aquello en, en el Ajausque... ...en fin, toda aquella zona había un anteproyecto... ...anteproyecto, no proyecto... ...para que pasara por allí... ...entonces yo tenía la finca... ...pero mucho que teníamos finca, yo era un edio... ...uno de ellos, lo que pasa que luego no sé, lo que pasó que eh, por lo que se ve los políticos de turno creyeron conveniente que no era conveniente que se hiciera ese proyecto allí de, de que pensara por allí el AVE y entonces pues me he encontrado con que ahora automáticamente este proyecto de soterramiento pues se va a hacer aquí. Pero vamos, yo de esta forma en mi opinión siempre lo he dicho, que esto se podía haber hecho hace mucho tiempo y tenía una fácil solución. Y es que tanto yendo para la zona izquierda, como para la zona derecha, pero más adelante, donde no se molestara a nadie, había un proyecto muy bueno, que se podía haber hecho perfectamente una estación nueva, un parking para coches, y como la estación de Zaragoza, porque yo viajaba en el AVE, y, y un hotel contiguo al, al parking y a, la, y a esa estación que se iba a hacer allí. ...y yo puedo decir, testimoniar que si hubiera sido muy económico... Y hubiera sido productivo, y hubiera dado prosperidad a aquella zona... ...y le hubiera dado mucho flujo de vida... ...pero bueno, yo no sé, ellos han pensado que, que esto se realiza así... ...y en fin, pero de esta forma yo, mi pensamiento es que lo mejor que pueden hacer... ...es que esto siga su curso, que no se paralice... ...que a la gente no la canse... ...porque a la gente no hay que cansarla... ...entonces ya esto que ha salido... sé si ha sido hoy... ...o ha salido ayer... ...que haya un proyecto de que ya... Eh, ...está aprobada la licitación... ...entonces lo que hay que hacer... ...esto que se lleve a cabo... ...y por supuesto que se realice... ...el soterramiento lo antes posible... ...no quiere decir que se va a hacer mañana el soterramiento... ...y se va a hacer pasado... ...pero que esto que... que ...pero que esto que no es... Como decía aquel, sin pausa y sin prisa, pero que no para este proyecto y ya está. Porque si no la gente es que se va a cansar. Entonces lo que hay que hacer ya esto, esto y este proceso ya que siga su curso y que se haga, se haga el soterramiento y que la estación esa que van a hacer la rehabiliten y, y aquí que se haga un soterramiento por supuesto. ...que pasen por aquí el lado... ¿no? vecinos de Ronda Sur vienen por aquí... ...tú los ves por aquí... ...sí, sí hay algunos... Hombre, ...hombre, claro, y hay algunos que... ...hay, hay algunos, algunos... ...afectados que pasan por aquí, ¿no?... ...sí, claro, incluso ayer, ayer jueves... ...de los dos muchachos... ...de los tres muchachos que vinieron a cantar... ...uno de los, el más alto, que tocaba el bajo... ...y tocaba también la, la rítmica, la guitarra rítmica... ...es de allí de... ...de Ronda Sur, incluso hay otro también... ...ya más adulto ...que ahora no lo veo mucho por aquí... ...que también que tocaba la, la guitarra... ...y también es de Ronda Sur... ...habemos varios de Ronda Sur... ...pero vamos, como yo he dicho anteriormente... ...yo, esto, esto ya... ...esto le tienen que dar eh, fin... ...y no tienen que marear perdí. ...esto no hay que marear perdí. ...este proyecto ya lo tienen que llevar a cabo... ...y los políticos... Y, y... ...sean de derecha o de izquierda... ...no marear a la gente... ...sino que este proyecto... ...se lleve a cabo. ¿Y usted no cree que esto... Eh, Ronda ¿sí es una zona muy afectada con este paso a nivel. Son realmente minoría los que vienen por aquí con la cantidad de gente que vive allí. Yo, yo no sé, me lo planteo. Así. Parece que los más afectados vienen menos y vienen Hombre, más. son los menos son afectados. son minoría por la sencilla razón de que claro ellos no viven no viven aquí. Entonces la mayoría porque yo los veo salir. ...entonces ellos tienen ahí en su parque y lo que hacen es van por la carretera del Palmar... ...pero vamos, de todas formas ellos son con conscientes, ellos lo saben... ...que este proyecto, este proyecto interesa que, que se lleve a cabo... ...porque claro, si esto, esto, este proyecto se hubiera paralizado... ...y este proyecto no hubiera sido positivo, hubiera sido negativo... ...y no se hubiera hecho el soterramiento sino superficie ellos por supuesto también no hubieran sido afectados que duda cabe entonces lo que tienen, lo que, como yo he dicho antes soy muy, muy repetitivo este proyecto lo tienen que hacer ya los políticos no marear a la gente no, estar, no se le puede estar mareando a la gente y más ahora en el verano que hace mucho calor sino que este proyecto se lleve a cabo y los políticos lo que tienen que hacer es dejar trabajar a, a los técnicos de la administración del Estado tanto ingenieros como perritos ...como técnicos que lo tengan trabajar... ...y esto que siga su curso... ...y animar a los vecinos a estar aquí reivindicándolo ¿no?... Porque ...hombre no claro... La, ...la lucha con esta pasarela... Pues ...eso que por hacer supuesto... ...por supuesto, pero... no queremos pasarela, la que tienen que tirar... ...pero para, por supuesto... Para, echarse las calles otra vez. ...y yo como he dicho antes, hombre yo no soy técnico del Estado... ...por supuesto... Pero, vamos, yo lo he dicho ya hace ya muchísimo tiempo... ...incluso cuando tenía la finca ya antes de llegar a la Fortuna... ...subiendo los periquitos, que había un anteproyecto... ...de que pasara por allí... ...yo ya lo he dicho esto desde hace muchísimos años... ...que este proyecto no se tenía que haber hecho aquí... ...esto se tenía que haber hecho... ...ya sea yendo para, yendo para la izquierda o para la derecha... ...pero que se hubiera hecho pero donde no haya gente... ...y entonces un buen hotel, un buen parking... ...y por supuesto... Eh, ...y por supuesto una buena estación... ...y eso hubiera sido un proyecto... ...muy bueno, muy positivo... ...muy próspero... ...y que por supuesto le hubiera dado mucha vida a aquello... ...y hubiera traído a gente y a otros negocios... ...lo digo por experiencia porque yo cogí el talgo... ...desde Zaragoza a Madrid... ...y yo me iba por ese proyecto que está en la estación... ...de trenes allí del AVE... ...hay un hotel contiguo... ...que está pegado pared con pared... ...y hay un parking... ...y ahí todo el mundo vive... ...y ahí producción... ...y ahí no, ningún negocio ha cerrado... ...y esto, esto hace muchos años... ...yo lo he dicho... ...lo tenían que haber hecho aquí en Murcia... ...lo que pasa que... Eh, ...el problema que hay aquí... ...es que los políticos de turno... ...ninguno... ...han, han estado poco iluminados... ...y no han dejado trabajar a los técnicos... ...porque estos tenían que haber dejado trabajar a los técnicos... ...en el gobierno... ...o sea, perdón, en, lo, en, lo, en la comunidades Autónomas ...hay buenos peritos hay buenos técnicos... ...hay buenos ingenieros... Pero hay que dejarlos trabajar, pero cuando se produce una intromisión del poder político en el poder estatal, entonces ya es cuando realmente ya esos proyectos no se llevan a cabo y, y, y todo sale mal. Pero en fin, yo lo que yo confío, y ya que soy muy repetitivo, y yo no soy de ningún partido político, es que esto ya, que, que ya no se le marea a la gente y que el próximo verano que este proyecto ya... ...que se le vea ya que, ¿no? que está funcionando ya... ...porque porque, porque es que si no, esto Muchas nos gracias. duele a la cabeza a la todo, gente... ...y todos los días nos vemos en la red ...por supuesto... ¿Segu Segu ...seguimos con otra ronda de preguntas... Le, le, ha tocado, ...le ha tocado a Isabel... ...Isabel, vamos a ver... ...Isabel es una vecina que muy próximo muy próxima... ...aproximadamente 100 metros... ...no diga dónde vivo... soy vecina afectada, sí... ...el hecho de que se oterren, ya, bueno, ...alegrado... ...hombre, me alegra por calidad de vida y por... ...maricarme, no me quita la pipa. ...a la cabra se habla sin pipa. Un, re ...un respeto a los televidentes... ...pero bueno, todavía no han soterrado... ...todavía no estoy viendo que, están, que han soterrado, entonces... Y ...todavía tenemos símbolos aquí... ...como ese muro, como esa pasarela... ...como ese paso a nivel cerrado de la senda de los garros... ...que nos mm. hace... ...estar alerta, ¿verdad? Pues ...cuéntanos sí. algo. <risa> no, hay <hace> mucha calor Tú <risa> eres de las fijas, que estamos aquí muy a menudo Bueno, soy de las fijas cuando no trabajo, ¿cierto? Yo trabajo de noche y cuando puedo, vengo Bueno, cuando libro, yo paso mi, mi libranza aquí Entonces, bueno, para que voy a decir Quien me esté viendo es porque está aquí comprometido con la causa ¿Tú pasarías algún día por esa pasarela? subiría y bajarías? No, no, no, colones? sí, sí, algún día sí. subiré para hacer... ¿Pero para hacer qué? Para poner... <risa> sí, sí para endurecer el culo. Para lucir la bandera, ¿no? Para, para pasear la bandera. Para colocar la bandera, colocar lo la digo. Bandera, la voy a poner de... ahí. Ya está, ya lo he dicho. ¿Algo más? Gracias con la ronda de entrevista. No lo tienes que decir nada más. Sí, pero yo soy sí de las que se calla, Fernando. <risa> bueno, vamos a seguir preguntando a Isabel que, para no, que, que, que gente. A ver. no, no, no. Tú eres de ese grupo de Soterrabía, además fundadora del, del WhatsApp, del grupo administradora, etcétera. Fundadora del, de los que empezaron a correr, allá por noviembre por ahí, ¿no? Háblanos de su Y ha hecho muchas veces podio, eso hay que decirlo. Hay muchas fotos que han rublado por ahí, que hace podio. Es que las de mi categoría son muy malas. <risa> Yo porque yo sea buena, no, no, es que ellas son malas. No te cures en humildad, a ver, tú entrenas muy a menudo, ¿verdad? Sales a correr, entrenas, sí. mira el calendario y dices, voy a esta carrera. Sí. ¿Que hago buen tiempo? Sí. Oh, ¿Que no? ¿Que veo ¿Cuarta, quinta o novena? Me vengo o... cabrea y enseguida aquí en las vías se me pasa. <risa> <risa> ¿Desde cuánto tiempo llevas corriendo? ¿Cuántos años? ¿Diez años, 15 cinco? No, no, no, yo empecé... Seis años llevo corriendo ¿Cuántos maratones has hecho? Uno ¿Aquí en Murcia? En Valencia Aún lo recuerdo ¿Medias maratones? Uf, he perdido la cuenta O sea, eres corredora de, de, de, de, sí. la, de larga distancia Sí, sí, sí, soy de larga distancia Si ¡Sí lo sabes, eh, que eres un picado! ¿Algún triatlón? No? Dos También O sea, deportista a tope Sí Adiós Paco, tenía que ver, a ver. Paco, Adiós. Y además, sabemos que también baila. Ha hecho algunas sí, actuaciones sí. acá a gente de aquí a las vías. La sí, viste. también bailo. Y baila fenomenal. Sí. <risa> <¿En> <risa> y verdad? no me tires de la lengua que no tengo nada más que contar. Presentadora. También y presentado también. Ay, presento también. Y además organizó la carrera de siete el del mayor. Hombre, contigo organizado. y con un, grupo, con un grupo. Con un grupo fabuloso y estupendo. O sea, eh... Sí, que es verdad. Fue un buen equipo. ...y el año que viene la volveremos a organizar de nuevo... ...lo que significa que una persona muy activa... Por, ...sí, por no decir activa, tan comprometida... Tan brillante... ...que sí, allá te propones no, no. algo te lo consigues... ...bueno, sí. porque soy sí, tenaz... ...porque soy una persona muy tenaz... Y te propones correr, correr hasta llegar a donde estás llegando... ...te sí. bailar, bailas y llegas donde... ...porque llegas. soy una persona muy tenaz y, tenaz y muy... Tira. ...sí, es cierto, es verdad... ...entonces, cuando vemos una injusticia como esta... ...pues la tenacidad... ...para adelante a luchar... Sí, como en todo en la vida tiene que ser así, cuando uno algo quiere tiene que luchar por ello. Sí. Y, y, el, y en el compromiso al final está, el compromiso y la dedicación, al final está la, la recompensa. Muy bien. Me deja muerta, ¿eh? <risa> pues seguimos en otra ronda de entrevistas, muchas gracias Isabel. Venga, Continúa sigue por ahí. voy buscar gracias. a Rosa. Gracias a ti. Venimos por aquí, que tenemos aquí una persona llamada Rosa. ¿Ha intervenido ya Rosa? No, no, no, no, verdad que no, no, a... Rosa no, ha ha algo de. de... ¿De ella? ¿De ella misma? Ah, no, personal? no, personal. No. A ver, Rosa, tú eres afectada porque vives donde Yo vivo en el barrio del Progreso. Pero yo creo Vecina que... La... del barrio del Progreso? Sí. Más cosas, cuéntanos más cosas. No, que yo creo que lo de afectados, yo creo que afectados, afectados somos todos. Cuando hay algo que mmm, perjudica o beneficia a una ciudad, los beneficiarios somos todos o los perjudicados. No, unos más que otros por la cercanía posiblemente, pero no entiendo que los del barrio El Progreso no se han afectado y los de Santiago en Mayor, ¿sí? ¿Era eso? Lo que me preguntaba o no. No, no te iba a preguntar, se te iba a preguntar ah, otra cosa. Dime. Tú de pequeña, yo de pequeño fui en colegio. El al mismo al que mismo, mismo ¿no? <risa> tú verdad. La escuela equipo. <risa> ¿No habla de la escuela de equipo o hablo yo de la escuela de equipo? ¿Hablas tú? Yo comencé a la escuela de equipo en la Casa parada que está apenas ahí a 200 metros, en este lado de la vía. Posteriormente, o al mismo tiempo, en el barrio de las ranas también hubo un centro. Creo que en Molina también hubo aula. No, Molina no. No iba a ver. La gente de Molina vino aquí. Venía aquí. Y luego, posteriormente, había un edificio nuevo... Eh, lo, lo de la rana fue porque aquí ya no cabíamos y entonces se buscó un sitio que era también era de fina y se arreglaron ahí pues, unos locales de aulas. Lo que pasa es que luego exigían que fuera todo en el mismo edificio entonces pues fue cuando se hizo la Y, la, y digamos que la escuela equipo ha sido mm, mm, una escuela muy próxima a las vías y al final del cabo la gente que asistía ¿Era de aquí? ¿Era de, de esta de, zona? La escuela de equipo en general es inclusiva de todas las situaciones que lo que no tiene eh, o lo que queremos es que no haya diferencia, o sea, que dentro de las diferencias todo el mundo tiene que tener las mismas oportunidades o, ¿sabes? No es que todos tengamos que ser iguales, porque todos ni podemos ni debemos ser iguales, pero eso no quiere decir que unos tengan más derechos que otros y que unos tengan más beneficios que otros. otros. Esto es fabuloso, así. Ah, eh, de aquellos maestros como Pollato, Paco Parazón que ha pasado un momento, Paco Espírit, Maricarmen Olmo, Huerta, ¿con quién te quedas? ¿Qué, qué recuerdos mm. te traen? A ¿con quién me quedo? Me quedo con ¿eh? No sobra ninguno. Anécdotas buenas, anécdotas no mala, algún tipo de, de buen recuerdo. Oh, muchísimo, muchísimo. Muchísimo. Además es que te vienen día a día. Yo de lo, de aquellos profesores, Menormo que me dio matemáticas, digamos que me sembró el cerebro porque yo luego hice ciencia y yo llevaba esa base con Menormo y sapo. O sea, muy contento de, de haber sido alumno de ella. También fui alumno de María Ángeles, que viene muy a menudo también, también por aquí. Sí. Y muy contento de haber sido también su alumno desde, desde primero hasta quinto. De cada uno tiene efectivamente y aporta un yo no, no o sea para mí son muy especiales cualquiera de ellos y no se parece o sea y son diferentes eh, los, entre sí muchísimo pero no eliminaría ninguna de la parte que me ha, me ha aportado cada uno de ellos nada los campamentos oh. <risa> ...en pleno verano... ...en pleno verano, del 1 al 15... ¿Están en el sí, sí. ...del 1 al 15 de julio seguimos haciéndolo, sí... ...yo recuerdo, hace ya... ...yo tengo 48 años... quizás ...hace 40 años fui a mi primer campamento... ...cuando tenía 8 o así... ...y yo recuerdo que era itinerario... ...cada verano se celebraba en, en, un, en un... emplazamiento, igual que era Gazorla ...o era Río Pá, o... ...siempre, próximo a Murcia, pero, pero cambiaba... ...sí... Tengo entendido que ahora ya eso no se hace, sino que fijo está, se está estableciendo. Sí, sí, tenemos un sitio en Cieza y vamos allí siempre. Ay, hombre, se utiliza también para aulas de naturaleza durante el año, campamentos de los más pequeños y, y luego ya el campamento de verano se hace ahí. ¿Tú ahora mismo en la escuela allí qué labor desempeña? Yo estoy trabajando en infantil. ¿Hay muchos alumnos en la escuela hipo? Sí, Sí. Sí, bueno, somos un centro de una línea, pero está la clase cubierta, completa, sí. Muchos, muchos, no No es un centro grande, pero está... Voy a preguntar también por una persona a la que yo sé que tú eres, aprecias y eres amiga porque tú eres Joaquín, el cura. Porque qué es por falla estos días? No sé, está en otra lucha, está... Yo, yo sé que no, está en otras frentes, no pero, falla, pero no ahora falla. mismo o sea, está de vacaciones. ¿Dónde, ¿Dónde está este hombre? Ahora mismo está en Grecia. <risa> wow ¿En Grecia? En Grecia, en los campos de, de refugiados. Vaya, pues campos no de, de de concentración, lo llama que él. O ¿no está de vacaciones en Grecia? No. no, el no No, no está Vaya. de vacaciones. Ha estado en, en Lesbos y, y iba, iba a repartir el tiempo entre Lesbos y Atenas. No sé esta noche dónde estará, si el o nada tiene. O sea, están aquello que es pero, la recepción de los inmigrantes que cruzan la frontera. Sí, que. sí, una ah. realidad muy cruda y parece que, que se está olvidando y que no sucede, pero... Que no salen los que No, salen los no sale, ya, ya no es noticia, pero la gente lo está sufriendo mucho y, y ya son ya mucho tiempo. La esperanza se va acabando. Tú, Rosa, yo, yo tengo una hermana y un hermano, y tú también tienes hermana hermanos, etc. Al final coincidimos todos en la escuela de equipo y, y nos conocíamos todos. Y, y yo era de los Galpes y tú eras de los, los, los, los. los, los, los, López. los, los López Y al final coincidíamos y llegamos oh, pues estupendamente. ¿verdad? uno era más mayores, otros más pequeño, algunos coincidíamos en el mayor, otros no. Pero bueno, al final, lo que sí es verdad que en el recreo, en el patio o, o en el comedor, lo juntamos, que, y lo juntamos Sí, es que la, la convivencia, y las relaciones, sí. o sea, hay unas cosas que te une por la edad, por lo, el, el nivel de estudio que te corresponde, pero luego hay otra mucha mucha convivencia, otra mucha vida, que, que cuanto más interacción de gente diferente haya, más enriquecedora es, ¿eh? creo yo. Entonces la relación entre los grandes, pequeños, yo, yo siempre he sido de las mayores. Mayor que, mi, que yo, si pero, sí. Pero yo recuerdo muy bien esa lección que acabas de decir, tú Mom, ese respeto a todas las edades, claro. en particular del mayor al pequeño, no haya ese abuso de ellos, eh, soy más fuerte que tú, y no, aparte que no, yo no, paso. Es al revés, de cuidado. De cuidado, sí, Sí, sí. Bueno. Sí. Eso sí, intentamos que siga haciendo. Hombre, por eso, con las limitaciones también normales. Y me quedo con lo que has dicho al principio, que, que es fundamental. No somos iguales. ...pero buscamos, o sea, intentamos que los derechos... ...claro, de todos hay sean... cosas que, que como personas nos merecemos todos... ...seamos de donde seamos, vivamos donde vivamos... ...y tengamos el color de la piel que tengamos... ...muy bien Rosa, ¿algo más? No, lo que tú quieras, por favor, me ha hecho aquí un... a <risa> bueno, hablar de la Escuela Equipo, no hemos olvidado un poco de las vías. Y al sí, final, eso digo yo. Este yo ¿Qué entrar... tiene, que... tiene que ver todo esto de, ah, con no, las vías? La escuela de... Bueno, porque la Escuela Equipo pues, ha sido un, un lugar también afectado, porque, porque el, tránsito, vi... el tránsito el la... tránsito hacia la, la Escuela Equipo no ha afectado. Otra vez, ¿Para ¿Para o sea, también a las sí. vías no ha encontrado. Sí, nunca, Llevamos sí, un montón de años. años, yo no sé si nos hemos visto más Y más gente, más familias que vienen por aquí. No, no, sí, claro sí. pero, sí, pero sí. yo por ejemplo aquí he visto apoyato y a Huerta que estamos yendo -no, sí, para Miami, Norma Pablo Pin, Y yo a él coincidimos en, en la acampada. Bueno, sí. ah. no, yo no sé si algún martes no hemos, pero es que entonces que en tenía pelo. Claro. <ríe> sí, sí. Yo te veía, yo sí te sabía que eras tú. Sí. Sí, yo sí. yo veo para eso y tengo buena vista. Tío. Pues eh, ¿Sin trabajo de qué, Fernando? Yo soy ingeniero técnico. Pero, ¿Eh? Yo soy ingeniero técnico. Pero, ah, ingeniero técnico. La entrevista no es para... Yo soy el entrevistador. No, pero es que... Es a a ti no te toca. A mí, sí, a mí no me va a responder. Es que no, es que no se sé de lo que te trabajo. No, para esas no. cosas sí tengo buena memoria fotográfica, Para las caras y... ¿Eh? No pues yo a Fernando lo he conocido aquí en la, la... la campada. Sí, sí pero que yo los martes cuando Los martes de agosto. Los martes. De agosto, de agosto de... Pues yo no. los martes también ¿No? venías tú en los martes. Sí, los martes. De pues no me acuerdo yo. Sí. Lo más me acuerdo es. Bueno, yo es que venía, me quedaba en la. Sí, sí. en este y, y no había forma de, de entrevistarte, ¿no? De miedo al que Y has llegado tú allí. Eso es eso. Hombre, hay que adelantarse, ¿no? No sé. <ríe> No sé. Muchas gracias. Rosa. Nada, Fernando. Seguimos. Sí. Bueno, Andrés, el otro día te acuerdas que hiciste todo el cierre a las 11 y decía, me tengo que preparar el discurso, ¿te lo has preparado esta noche? <risa> decía, me tengo que poner la corbata como el, como el alcalde. ¿Te has traído la corbata ya? Mm, todavía, todavía no. <risa> Para eso tengo que pagar. No, hombre, si quieres una cosa te puedo prestar. Para eso tengo que pagar y... ¿Entonces ese discurso que haces que te he a preparar, todavía no te lo has preparado? No, no, venga, que me cuente algo de... Todavía no me lo he preparado todavía. No conoció este movimiento. Ya, se bueno Andrés, ¿cómo, este ¿cómo conociste tú este movimiento, esta reivindicación? Pues tengo entendido que tú vives en la zona norte de la vía, ¿no? Sí. Eh... ¿Y cómo se te ocurrió venir para acá y darte cuenta lo que estaba pasando aquí? Eh, ¿Ahora? Sí. ¿Ahora hace rato? ¿Por qué has seguido viniendo y vienes y vienes? ¿Por qué vienes todos los días? ¿Una zona a que tú siempre vienes? ¿Tienes amigos y eso? Eh, sí, tengo a uno de la acampada. A uno de la acampada. Y por eso te enteraste tú, porque como venías mucho por aquí, te enteraste de este movimiento, ¿no? De lo que estaba pasando y todo. Eh, bueno, yo me he enterado de, yo me he enterado de eso, eh, porque cuando yo... Porque yo tengo, eh, el ordenador tengo yo, eh, los comentarios. Ah, lo viste por el ordenador, por Facebook. Sí, por el Facebook. Ah, y ahora vienes todas las noches, Andrés, ¿verdad? Sí. Ahora ya no sabes estar una noche sin venir. So, bueno, eh, vengo eh, lo que puedo. Claro, pero vienes casi todas las noches. Vengo lo que puedo porque el día... ¿El día que, que estuviste aquí en, en lo de concentración está. Sí. ¿Que yo tenía cursillo por la tarde? Sí. Pues, pues lo he dejado para, para, cuando empiezo, para cuando empezamos otra vez, para septiembre o así. Claro, porque en septiembre empiezas con las actividades que tú tienes, ¿no? Sí. ¿Y a qué hora vienes todos los días, Andrés? Eh, ...son los días eh, a las... ...antes de las nueve, a las ocho... ...a las ocho, por ahí... ...entonces eres casi uno de los primeros en llegar aquí... Sí. ¿eh? ...¿y en irte?... ...¿a qué hora te vas?... ...a las once... ¿Te has ya... No, no sé, ...ah irá? mira, nos van a abrir, nos vamos a tener que quitar ya... ...a las 11 que a las 11 viene tu padre ya y te... Y on... te lleva, pero vamos... Mm, ...a las once viene mi padre y me... Y me lleva ...volando... Me lleva volado a, a mi casa, porque mañana tiene él tiene otra cosa que hacer. Claro, ¿no? no, pero porque ya a las 11 ya es una hora que nos vamos. Bueno, pues entonces ya, Andrés, nos vamos a quitar de aquí porque van a abrir el paso. La policía ya nos quiere quitar. Hoy nos quitan más, más temprano de lo normal, normalmente nos vamos más tarde. Sí. Eh... Pero bueno, también sabemos que los viernes y sábados son los días más flojos. ¿No? Sí, nos bueno, no. vamos a quitar a Andrés antes de que den el paso. Sí, nos quitamos ya. Venga, Andrés, vamos a quitarnos. Bueno, pues ya no sé si querrá Fernando despedir la emisión. Yo sin más decir que hay que animarse, hay que venir todos los días. Fernando <ríe> termina y cierra. Pues vamos a ver con María José, que creo que es la que ha iniciado el programa, que lo cierre ella. Ah. A ver, María, María José, vamos buscando al ah. cierre. tenemos también a esta vecina que vamos a aprovechar para preguntar. <risa> ella, ah, María José, María José. <risa> ella se expresa muy bien. ya gusta mucho empezar y finalizar la A hoy le toca. Yo sé que tú vives por aquí y te desplazas para ir a trabajar... ¿Y te pilla la vía Sí, sí, ahí. todos los días paso como mínimo cuatro o seis veces wow. para allá veces y para acá. Para allá. Sí, todos los días. O sea, que si tú ves esa pasalera y te dicen que tienes que subirla, ¿cómo te quedas? Si sí, la... veo esa pasalera y me dicen que tengo que subirla, me quiero ¿Cuántos veces al día? Sí, no sé si podría subirla en algún momento. Y sobre todo pensando que me tengo que agarrar ella para subirla con los 40 grados que tenemos aquí, y casi de diario, más o menos. Así que creo que no, que no la voy a subir, no. ...tendrán que hacer un túnel... ...o tendrán que hacer lo que quieran... ...un paso por otro lado... ...porque yo no pienso pasar por ahí... ...aquí hay un comentario... ...algo así como que... ...queremos reivindicar... ...que aquí la pasarela... ...quizá queremos hacerlo... ...en manifestaciones del centro... ...pero como que... ...ahora mismo estamos a mitad de agosto... ...y somos pocos para hacer eso... ...pero está esa idea ahí... ...machacona decir... ...pero esa idea está ahí... ...se está alarbando ...y la gente que estamos aquí... ...estamos con esa idea... ...y la gente que está de vacaciones... ...está pensándolo también y cuando lleguemos con aire nuevo y renovado... ...pues lucharemos por eso, por pasar, porque no nos cierren del todo el paso... ...y podamos pasar por ahí, por lo menos para ir a trabajar y volver... ...aunque no podamos pasar con vehículos, pero sí por lo menos a pie... Eh, ...sería algo que nos vendría muy bien a todos... ...porque si no tendríamos que dar una vuelta muy grande para, para ir a trabajar... Y con el consiguiente colapso que se produciría en las zonas a las que vamos ahí ir, porque hay ahí mucho tráfico y mucho problema para pasar. O sea que yo pienso que lo mejor sería que habilitaran un paso para peatones. Y si hay que volver a las calles y reivindicarlo. O Así sea, hay que volver y, a las y, calles iremos a las calles las calles son nuestras Iremos a las calles porque es que... hemos descubierto que yendo a las calles es como se consiguen las cosas Si te sí. quedas en casa en el sofá, pues nada, todo sigue como estaba de, de, desde siempre Incluso si nos quedamos aquí demasiado tiempo haciendo aquí la reivindicación Parece que, que todo se, se acostumbra a esto, cierran las cuatro calles y Murcia sigue sí, funcionando y, hecho... y, y todo como sigue. De hecho yo con... te he comentado, estuve una reserva india <risa> más a los sí. aquí pues, sí. y, y damos la vuelta por las demás calles o sea, de hecho final, yo he comentado aquí otras veces con la, con la, gente ya desde que hemos dejado de ir a Murcia en, en teoría, para que vean nuestra reivindicación porque es la única manera que, que sepan que estamos aquí luchando, porque como nos tienen totalmente blinda, aquí blindados y blinda. no nos dejan eh, no, los, los medios de comunicación no nos no nos sacan y no saben lo que está pasando aquí porque están censurados, pues, de, de, de hecho yo hablo con la gente y digo, es que llevamos mucho tiempo sin ir al centro, tenemos que volver a ir, y que vuelvan a oírnos, y que sepan que seguimos aquí, y que y que tenemos ganas de conseguir y todo sacar, esto, y que sacar adelante... el Claro, claro, claro, entonces si tenemos que ir a, para que nos dejen un paso de peatones, pues iremos otra vez, no habrá problema. ...no habrá problema para eso... ...yo creo que no, que vamos a seguir... ...seguiremos en la lucha... ...seguiremos y seguiremos, sí... Y mira, si es ahora que está todo el mundo de vacaciones... ...y aún así, ¿Y estamos, aquí? estamos aquí... ...un viernes un, ya... viernes, un sábado, un domingo... ...todos los días, unas veces más... ...otras veces un menos, pero al final siempre venimos... ...yo llevo esta semana, solo había venido una noche... Y, ...y tenía mono, y digo voy a ir para allá... ...a ver cómo va esto, que esto no puede ser tantos días sin ir... ...hay que ir, hay que ir y estar ahí... ...y he tenido problemas familiares y no he podido venir... ...pero vamos, que... Ya, ahora, ahora que está, le estaba echando de menos... ...ahora que está aquí está más relajada... Sí. ...sí, la verdad que sí... ...esto sirve de un poco de vía de escape... La lucha, ...la lucha nos relaja... ...exactamente, la lucha relaja... ...te, te hace que te salga... ...el mal humor fuera... Y, ...y se te olvida todo... ...pero bueno, estamos contentos porque hemos visto que luchando se pueden conseguir cosas. Eso es algo muy importante y es una inyección de moral también bastante fuerte para seguir con todo lo que tenemos aquí montado hasta que esté todo terminado. Vale. No cejaremos, ¿no? claro todo. que no, no, no cejaremos, por mucha supuesto Es que cualquier día cambia el gobierno, igual que ha de una forma un poco extraordinaria Y lo cierra y nos cerramos, ¡ah! Hombre, yo pienso que ya las cosas están bastante avanzadas Y el, el hecho de que haya salido todo publicado en el BOE ya 100% no, pero yo pienso que sí, que, que, que ya esto va a ir hacia adelante Que va a ser difícil, que vaya hacia atrás, que tarde más, que tarde menos pues eso sí, pero yo creo que sí, que ya esto está encarrilado y que va a ir hacia adelante. Por lo menos esa es mi esperanza y mi deseo y quiero que sea así. Muy bien, muchas gracias. <ríe> pues de nada. <ríe> Encantado. Nos vemos todos los días. Bueno, pues yo creo que ya por hoy... ¿Cómo que por hoy? Pues María José, te cedo el micrófono. Yo por esta noche vale, pues he aportado Muchas gracias, que unos minutos. Se ota muy bien <risa> <risa> estas aportaciones. Pues, pues nada más. Buenas noches y eh, todos los días nos vemos en las vías. Ya han abierto el paso, así que nos tenemos que ir. Vale. Buenas noches a cada uno desde donde estéis, ¿en la playa o, o, en, o en casa? Ajá. Vale, buenas noches. Hasta luego. No es que que se No le he dado aquí No hay he el nivel No le he dado nada. No le he dado No Gracias. ...y sí, no, no no, a ver si había con ajo, con una Ah, que esto ha sido, flex, ha láverme... pero antes. A las ocho y media nos faltó las A nueve, y media, para que la gente esté de ahora... Ayer este fueron a cerveza hace porcillo... Mañana va a haber sangría o no no tenemos Es que hay para Yo voy a, hacer, voy a hacer una propuesta. El día que ya se llega a la mañana, ya está ha la mejor celebración que se puede hacer aquí están ustedes, ¿eh? Una tarta super gigante y que la tarta punga. El ave pasa por San Copy. De... Por debajo. Por debajo. Por debajo del true, ¿no? ¡Por debajo de la tarta! Por debajo de la del ¿no? ¡Qué bueno, tío! No, mira, una tarta que Sí, con agujero, un agujero así de abajo y el de chocolate, chocolate y eso y, y, y... Por fin lo hemos conseguido, pasa por debajo, ustedes empezaron por aquí, cada uno a cada uno cada uno aquí, cada no, un no, que que no, ya no quiero lo Ya está, me me termina ahí. No, no. Dale, dale el botoncito que se para atrás. pasa? ¿Qué ¿Qué ¡Vaya, vaya! ¡A la ¡A la ¡A ¿Qué? ¿Qué dijo tu editor? Y te sientas en la orilla oh, porque hay acceso a esa madre. No le va a gustar. ¿eh? Ay, es pequeña. Ya va, eh. Ya mucho. eh. Ya va, eh. Ya va. mucho. va. Ya va. Ya va. Ya va. Ya Ya Tienes que traerle dos veces? No, dos veces. ¿Qué que tirarte con la pared. ¡Sómate! ¿Quién es, Anina? ¿Quién es? No, me siento. ¿Me siento? Ahora, ahora. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Soterramiento? no. Vamos a echar la llave, eh. a echar la llave. Vamos a echar la Hoy he la utopía Pero hoy un poco que estamos ¿Cómo lo cortamos? cortamos?